conversación en esta noche con Santiago Zamora, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de Taxis Turísticos, señores, con Datatour. Hemos hablado del acuerdo de los taxis y Uber, pero de manera muy importante también es bueno conocer el papel que estará jugando el Intran dentro de este importante acuerdo, ya que sabemos que forma parte de lo que es el transporte y demás en República Dominicana. Zamora, el papel del Intran Veo que el director habló de empezar a regularizar, trabajar unos temas ahí muy interesantes. ¿Cuál va a ser el papel del INTRAN aquí? Bueno, miren, el papel del INTRAN es totalmente fundamental. A ver, hermano. Porque se hace el acuerdo, sí. se establecen las condiciones. Ahora le corresponde a, al señor Aria, director del INTRAN. Sí. Rafael Aria. Un, sí. un... Un, un, un, para mí, hermano, dentro de esta estructura también que se ha manejado con mucho comedimiento intención de resolver esto. ¿eh? No, y uno de, lo, de los polos fundamentales sí. de que se llegara a ese acuerdo. Claro. Porque él él eh, hizo todo lo posible sí. porque ese acuerdo se, se hiciera realidad. Excelente. Rafael Ángel. Sí, claro. Pero ahora le corresponde, eh, la su responsabilidad fundamental, la aplicación de la normativa. Excelente. Porque sin esta normativa la funcionalidad del orden y el respeto se viene abajo. se sí, viene Miren, en, en los hombros de Rafael Aria, director del ITRAN, cae ahora el sostenimiento de este gran acuerdo. Qué bien. Porque especialmente en esa región, sucede en la demás área, sí. para que los compañeros no me malinterpreten. sí Sí, claro que sí. Porque el pirateo Sí. La gente que entiende que puede hacerlo todo sin ser regulado. Claro, claro que sí. es claro. desorden. Sí, cierto. Eso hay que corregirlo y solo se corrige con la normativa. Donde todo esté regulado. Qué bien. Donde todo esté registrado, licenciado. Qué nadie puede prestar un servicio sin tener una autorización. Qué bueno. Nadie puede prestar un servicio si no cuenta con la reglamenta, con la reglamentación necesaria que él el que le da. Entonces, cuando todo no esté así y esta reglamentación a todo el que no esté reglamentado no señores hay que aplicarle el peso de la ley claro. porque hay una ley hay un reglamento que solamente le falta la normativa que el la aplique. Claro que Aplicando sí. esa normativa se corrían los males del transporte en la República Dominicana y especialmente en el sector nuestro. Sí, claro que porque sí. allí todo el mundo cree que puede salir comprar un vehículo y no. salir a trafiar, ¿no? No. Y, y, y montarse arriba, arrancar por ahí, venga no, eh, no. y no. más lo delicado que es el sector que ustedes trabajan Totalmente. entonces, para eso eh, cua, hasta los extranjeros cualquier extranjero viene sí. y manda a comprar por sí. su mano un vehículo sí, sí. y sale para el servicio de sí. entonces, sí. eso no puede ser Te, tuvimos unos casos, Zamora, y en su momento recuerdo que ustedes lo denunciaron de ciudadanos venezolanos y también hasta casos de, de los hermanos haitianos Está que aún, claro. De, de todo ha ah, habido ahí. Oh Dios mío, qué serio esto. Eh? Todo un poco. Entonces, eh, Rafael ya ahora, con la aplicación que ya él tiene el camino abierto, sí. porque ahora todo el que no esté registrado, depositado en el Intran, no podrá apretar el servicio. Entonces, ahora, ahora eh, la, las autoridades que acompañan al Intran, la DGC, todo eso, ahora hay que apretar la mano sí. para que realmente sea un polo turístico funcional, en orden pero sobre todo con respeto, con respeto a la funcionalidad. La bola está en la cancha del Intran ahora mismo. Excelente. Ahora la pregunta es, ustedes en este día a día que ustedes llevan a cabo, Santiago, el personal, tú hablaste de que vienen a dar unos talleres de TV sí. de manera regional, pero sí. sé que ustedes, como llevan constantemente algún tipo de capacitación, ya han iniciado con esos eh, socios, por, con por esos la miembros. Parte, por la parte nuestra como confederación. Sí, pero ahora viene esos talleres con la integración okay. porque ahora viene el uso nuestro de una plataforma que, que no es nuestra que es administrada por ellos que tiene que ser digerida por nosotros ¿verdad? tiene que entrar lo que la sí. funcionalidad todas estas cosas San, Santiago ¿tú? perdóname que debo de interrumpirte hay que hay algo muy importante Santiago y, y, y los socios con la tecnología, ¿cómo se maneja en Santiago? pues tú sabes que hay cierta, eh, eh, cierta indisposición con esos temas. No, mira, mira, mira, parece, pare, pareciera extraño. Sí. Eh, ¿La manejan bien? Ah, pero excelente, qué bueno. Mira, la maneja, yo creo que tú sepas que desde ya, eh, nosotros entramos en la plataforma, desde ya nosotros entramos y sabemos dónde están parados, dónde están, todo eso, porque ahora en vez de ser así, los que vamos a estar ubicados somos nosotros porque van, van a ver áreas específicas. Sí. Porque gracias a Dios en este acuerdo en este acuerdo la, los derechos adquiridos nuestros sí. y quiero decirlo de aquí y agradecemos el apoyo de, de los hombres de del de de, de, de, de, de, asonadores, sí, sí, de los hoteleros. del hotelero, sí que te estuvieron ahí presentes dándole el apoyo han todo dado el un tiempo. Extraordinario. Sí, claro. Y que, que, es. que con eso se va a respetar los derechos adquiridos. Entonces, en las áreas turísticas, en las áreas turísticas, van a ser la gente nuestra que van a apretar los servicios sí. a través de esta plataforma. La funcionalidad seguirá normal en los cascos de la ciudad, en las demás periféricas, pero en las áreas turísticas, quienes van a apretar los servicios son la gente nuestra en la plataforma. Sí. Y eso resuelve el problema, resuelve la situación. Ok. Santiago. Uno se pregunta en todo esto, y hemos escuchado siempre decir, ¿esto dará paso a la integración de nuevos miembros, de nuevas unidades? ¿Ustedes van a continuar en esta etapa con la estructura que tienen? Esto no abre la oportunidad porque me imagino que tendrán una mayor demanda de servicios. Mira, la demanda no va a decir todo, nosotros somos más de 15.000 a nivel nacional. Sí. Estamos trabajando con, con los registrados, con mm. los regulados en las diferentes áreas. Por eso iniciamos con, con, con, polo, con el polo de Barro Punta Cana sí. como, como el plan piloto. Sí, y, y así seguiremos extendiéndolo. Ahora, ¿qué sucede? Eh, la demanda la demanda con la integración lo va a decir el crecimiento. Okay. El crecimiento como va en la, sí. en la República Dominicana. Ahora, ¿qué sucede con esto? Eh, claro que va a haber mejoría. Va a haber el cambio de flotilla, sí, sí, sí. Porque yo creo que tú sepas que aquí hay eh, un turismo totalmente exigente. Sí. Y que hay que estar acorde con los estándares. Aquí hay Muy hoteles sí. que son cinco estrellas. Claro. no le puede tener una unidad cero estrellas. Que no sea cinco estrellas. Que, por estrellas? No, sí. Tienen que tener de ahí lo que son esta limosina, esta jipeta, en la calidad de que lo exigen sí. los hoteles donde damos servicio. Y así, por eso, es que la plataforma se ha sentido bien, porque aparte de que nosotros vamos a hacer uso de la plataforma tecnológica, pero ellos van a hacer uso de, de la mejor flotilla de vehículos. ¿Y, que ¿Y, que ¿y, y, y ¿cómo, se va, cómo se van a adquirir esa flotillas? ¿Lo harán ustedes? ¿Cuál es no, la doción? No, no, que no buscan? nosotros tenemos, tenemos lo que se van a mejorar. Okay. Se van a mejorar con lo que es el remozamiento, ¿verdad? Sí. De la transformación del transporte de la dominicana que así como lo están haciendo con los corredores y todo eso, también nosotros tenemos derecho porque somos parte, parte, parte de un servicio sí, fundamental. Sí, sí. No, no, y un servicio que es la imagen del país en ese. Entonces, sí. esta, esta flotilla nuestra va a tener que ser remozada. Excelente. Con el apoyo de las autoridades claro, oficiales. Claro, claro. Okay. Eh, no regalada. ¿eh? No, no, no. Crédito, crédito. No, no, no. Acondicionada que nosotros podamos adquirirla y pagarla. Muy bien. ¿Verdad? Excelente. Y cumplir con, con, con un un financiamiento entre la banca privada y nosotros con el aval del Estado para que podamos ser funcional en esta cosa y que por lo menos, como existe en otros países, siempre tengamos flotilla acorde, verdad, con la necesidad del turismo que viene a la República Dominicana. Déjame ver, Zamora, a ver si yo puedo hacer una idea para que la audiencia nos pueda entender un poco. Hemos visto en lugares como Miami, Las Vegas, Nueva York, que hay turistas que llegan en una limosina, hay turistas que llegan en un atajó, que llegan en vehículos de alta gama y es un servicio de taxi que se le ofrece del hotel. Así es. Más o menos hacia allá vamos. Así es. Así es. Y es lo que hacemos aquí. Por ejemplo, sí. tú, tú vas aquí al JW Mario. Sí. Y ahí tú lo que ves es limusina y jipeta. Sí. Son gente nuestra que va a hacer servicio. Excelente. Son gente nuestra. Cuando tengamos que venir a Santo Domingo, aquí tenemos que discutir un acuerdo que se adapte con los servicios que nosotros prestamos en esa calidad Excelente. ¿Verdad? Igualmente, nosotros tenemos la garantía de que el, el tacita nuestro está totalmente identificado con su chacabana, sí. con su... Con to, con sí, bien presentado. Comisión, hay que De primera calidad, entonces, eso cuesta. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos juntado un servicio donde la sociedad... La, la sociedad sí. también pueda disfrutar de ese servicio con costo de consideración. Excelente. Porque era una demanda de la sociedad y había, y había que satisfacerla. Qué bien. No, no, no es inconveniente. Eh, ¿qué, ¿Qué hicimos nosotros? Bajamos, sí. bajamos, eh, digerimos la posición de la sociedad y la compartamos. Excelente. Y o sea, la pusimos a funcionar. Qué bien. Santiago, Santiago se, se nos ha agotado el tiempo, ah, mi querido. Quedan temas por conversar aquí con Santiago Zamora. Santiago. Semana Santa ya está en curso, esta semana de reflexión y demás. ¿Algún llamado o un mensaje a la población en esta Semana Mayor, Santiago? Sí, uh, y especialmente a, a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Miren, la Semana Mayor, la Semana Santa tiene su nombre. Es una semana de reflexión. Ustedes saben que mucha gente la usa para otra cosa. Después que usted sale de su servicio, de su trabajo, vaya, disfrute con su familia, como debe ser, cumpliendo los mandatos del Señor, junto de la mano, no haciendo lo que no se debe hacer, sino purificando en alma, en cuerpo, dando a entender de que somos una familia cristiana en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Señor, interesante conversación con Santiago Zamora, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Turístico con Tour. Santiago, muchísimas gracias. Pero repíteme el nombre, Tatur. Codotatur. Codotatur. Codotatur. Codotatur. Codotatur. Señor, este nombre, imagínense ustedes lo que fue para nosotros cuando llegaron los representantes de Uber. ¿Cómo se le hizo difícil decir esto? Condotatour. Santiago, muchísimas gracias, hermano. Siempre, siempre. Bien.